Sí. Buenas tardes Juan Pablo, ¿nos escucha? Sí, ahora no disculpe, adelante. Ok, Juan Pablo, eh, gracias por primeramente permitirnos en medio de esta tormenta, no solamente eh, natural, sino también de la que están viviendo ustedes, los que tienen que ver con el Centro Operativo de Emergencia, el COE. Eh, en este momento tenemos la información que la tormenta Isaías pasa de la alarma en la provincia de Duarte de eh, Naranja a eh, alerta roja. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre eso, eh, Juan Pablo? Sí, así es. Eh, de alerta amarilla pasa a alerta roja. Y esto es la incidencia que está teniendo alguna provincia. Y es posible que también la provincia de Duarte recorra eh, misma, lo mismo efecto de otra provincia. Estamos muy atentos a, a, esta, a este tema el cual está depositando bastante cantidad de precipitaciones en la zona de la Romana y otras regiones y nosotros estamos tomando todas las medidas en caso de este fenómeno. Tanto el apoyo que hemos estado brindando nos brinda a la fuerza armada, a la policía, el comando conjunto Norte el Ejército, la gobernación Provincial Duarte y todo lo que tiene que el componente de este Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, PMR, eh, es muy atento la defensa civil, está haciendo uno perifoneo en la calle, en la periferia del río Jaya. Está eh, avisando a la gente que estén muy pendientes de cualquier desbordamiento del de, de río Jaya. Hasta el momento eh, se mantiene el río dentro de su, de su caudal. Pero de todas maneras, las la inundaciones o desbordamientos repentinas a veces son un poco peligrosas para los que viven en toda la periferia. Así que estamos muy pendientes de este sistema. Sí. Juan Pablo, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Juan ¿Nos eh. puede escuchar? Juan Pablo, Roberto eh, me, eh, co eh, escucha me confirma si la... él me escucha. Raquel Ortega, que está con nosotros. ¿La escucha? Sí, la escucho. Adelante. Sí. Cómo no, un saludo, un abrazo grande, Juan Pablo. Eh, cuéntanos de los lugares de albergue: ¿cuántos hay disponibles aquí en la provincia? O si solo, están si solo tiene el con tienes el control de la provincia completa o solo San Francisco. ¿Cuántos lugares de albergue tenemos disponibles? No lo copié muy bien, pero me parece que escuché que solamente. O sea, no tenemos cuánto, cuánto, ¿Cuánto albergue tenemos disponible en la provincia de Duarte? Ah, albergues. Tenemos en la provincia de Duarte tenemos 112. 112. 112 albergues y 54 en San Francisco. Hola. Ok. Sí. Todo esto es eh, mayormente en escuelas, escuela que se habilitar en eh, cualquier salud pública, da el soporte y la ayuda, eh, tanto en la asistencia de salud, al personal que puede ser evacuado llevarlo a tu lugar eh, y de inmediato de aislarlo, llevarlo si tienen algún síntoma sospechoso sobre el COVID. Eh, eh, precisamente, Juan Pablo, ¿qué protocolo se está tomando eh, para trasladar a las personas a esos albergues, tomando en cuenta que estamos en una situación, la peor situación de la pandemia ahora mismo en la República Dominicana? Eh, esperamos, tenemos porque eso causa... Estragos o situaciones eh, salud pública es la que está encargada de desinfectar y salud pública desinfecta, inspecciona para llevar a cualquier persona a los refugios. Eh, de inmediato se toma con un termómetro la temperatura. Si hay casos sospechosos, se mantiene, se van aislando. 7 metros cuadrados para una persona que tenga COVID y se va a mantener aislado dentro de los centros colectivos o los refugios. Es un protocolo que hay que usar muy estricto porque la aglomeración en tal sentido puede causarse y sumar mayores situaciones sobre COVID. Sí, bueno, eh, Juan preguntar. Pablo. Sí. sí, tengo una pregunta. Sí. Eh, Pasando de la particularidad de la provincia de Duarte y en eh, general al país, ¿han habido víctimas por esta tormenta actualmente? contabilizadas? ¿Alguna información? Eh, eh, no, escuchaste la pregunta de María Lady Veloz. Repítamela usted. Eh, eh, repite la pregunta, Veloz. Por favor, deme un poquito más de audio aquí, señor director. De los... Yéndonos de la particularidad de la provincia de Duarte, ya a nivel del país, ¿han habido actualmente víctimas por esta tormenta? Ok, ella quiere saber si hasta ahora se ha reportado alguna víctima fatal el producto de los efectos de la tormenta Isaías. Fíjate, sí, la zona romana y la zona de Punta Cana, eh, no manejamos esa parte que no nos llega un informe completo. Estamos responsabilizados, estamos responsables a la zona de nuestra responsabilidad. Tanto lo que es Provincia Duarte, eh, San Francisco, eh, hasta el momento tenemos reporte en nuestra área de responsabilidad. Eh, presentaciones que se están presentando desde anoche, de moderada a fuerte, y, y esto ha provocado que la defensa, conjuntamente con la policía y otra institución, estén eh, monitorando los ríos. Estamos avisando eh, con un alto parlante, con un megáfono, y lo estamos haciendo temprano porque apenas todo está iniciando. Bueno. Roberto, pregúntale por favor, como no nos escucha del bien, eh, si ya comenzaron a trasladar personas al albergue o, o todavía están en materia preventiva con el alto parlante y demás. Si ya se comenzaron a trasladar, porque sabemos dónde están las zonas vulnerables aquí siempre. Entonces hay que hacer acciones preventivas. Pregúntale por favor. Sí, eh, escuchó y no, le repito la pregunta. Pido, por favor. Ok, y Raquel pregunta que si ya se comenzaron a hacer traslados a los albergues porque ya sabemos cuáles son las zonas vulnerables y tomando en cuenta de que posiblemente ya estemos en una alerta roja en esta provincia de Duarte. Si ya comenzaron esos traslados. Por ejemplo, no, solamente le estamos avisando a la gente, a la persona que está en la periferia que de cualquier desbordamiento de río van a ser de una manera estricta eh, los eh, eh, desplazamientos de la persona el río Valle lo estamos monitoreando de temprano eh, tomó un poquito de agua eh, eh, eso hace como dos horas que vimos que bajó grande cantidad de basura porque llovió en la parte alta pero hasta el momento no requerimos de hacer desplazamientos eh, de, de personas a los, a los refugios por el momento no bueno, está bien, gracias. Con, cuánto, con, eh, eh, Juan... ¿Con cuántos miembros cuenta Roberto? Dinos, dinos un poco de eso. ¿Qué cantidad ah, de personal miembros tiene Ya la trabajar? última pregunta, Juan Pablo. ¿Cuántos miembros disponen de la defensa civil eh, para esta eh, para combatir los ataques de eh, la tormenta Isma? Eh, Isaías, perdón. Isaías, bueno, en San Francisco de Macorís todo lo que viene haciendo la, la provincia tenemos 28 directores cada director suma de 20 de 25 a 30 voluntarios, más a lo que de San Francisco. Estamos hablando de 400 voluntarios aproximadamente, conjuntamente con otros voluntarios que se agrega, que son puntos de apoyo. Bueno, está bien, gracias Juan se Pablo gracias. Hinoa, quien es director provincial de la Defensa Civil, eh, por eh, permitirnos estos minutos y darnos eh, eh, esos últimos detalles, porque... La tormenta hay que seguirla paso a paso. Miren que ya la provincia de Duarte, de pasar amarilla, ya pasa alerta roja. Es decir que ya... Es la sí, máxima, la máxima sí, alerta, la máxima. Roberto. Hay que comenzar a tomar todas las precauciones en este momento, principalmente las personas que viven cerca de Cañadas, Ríos, Arroyos, el Bajo Yuna. Eh, no esperen que la defensa civil lo vaya a sacar. Ya comience usted a tomar sus precauciones. Si tú tiene un familiar, llámelo ahora o traslade a ese familiar, ya sea su vivienda porque los albergues ojo, y esto vamos a ver si hacemos contacto con algún representante de salud pública porque no creo que esos albergues tengan los protocolos adecuados de distanciamiento ni los insumos como mascarilla como el tema de la prueba, esos termómetros para mí no son confiables entonces es mejor que usted ahora, ahora que, que, que hay movimiento, usted pueda ir buscar a su familiar y traerlo a un lugar seguro no espere a última hora. Y si usted no tiene un familiar, ya usted sabe dónde están los albergues, vaya ahora, antes que vaya el tumulto. No esperemos el tumulto, que ahí es que viene el problema. Entonces, las personas que tienen que hacer es, ahora mismo, eh, Raquel y Veloz, trasladarse sin necesidad de que las autoridades lo trasladen, porque así lo pueden aparte, hacer de una forma más, más, más cómoda. Y aparte de eso, a pesar de que ya estamos en alerta roja, como otras provincias, aquí no se ha visto tan fuerte el efecto que ha ocurrido, por ejemplo, en la parte este del país, Punta Cana, La Romana, no hemos visto esa gran cantidad de, de ráfagas de viento aún aquí en la provincia. Uh -huh. bueno, Porque es... no, no, no se prevé mucho viento. El campo nuboso que viene asociado, que es bastante grande, sí, se, sí dice la Oficina Nacional de meteorología que va a traer lluvia, no tanto así quizás que no haya mucha, mucho viento. Esta mañana decía el de fin, Delfín Rodríguez, que es el jefe de operaciones de la defensa civil a nivel nacional, que cuentan con unos 2.396 albergues y que temprano en la mañana estaban haciendo eso mismo que Juan Pablo confirma aquí con el perifoneo y el protocolo que salud pública debe asumir. Decían que no van a recibir, no van a distribuir cantidades masivas. Justo la gente que tuviera los indicios, las, los síntomas de posible COVID. Y cierto, son, los, son escuelas, son centros públicos de esa categoría que las aulas no son muy grandes. Entonces, para salvaguardar la salud, preferible usted salir, como tú bien apuntaba, Roberto, irse donde un familiar cercano y cuidarse. Ahora bien, si no tienes, pues las autoridades tienen toda la responsabilidad de llevarte a esos albergues y cuidar de su salud, sobre todo, pero como... Obligatoriamente todo mundo con el uso de la mascarilla para evitar propagar la enfermedad o contaminarse. Sí, eh, eh, más temprano, antes de conectarnos con ustedes, Veloz y Raquel, estuvimos un reporte de Ramón Carmona. Ramón Carmona, quien es eh, productor eh, para, para univisión de hecho estaba transmitiendo desde Punta Cana para Despierta América en vivo y sacó un momentito para dar un reporte y allá sí se están sintiendo, Raquel, Fuertes sí, vientos, sí, fuertes lluvias. Ya entró por allá. Eh, pero con todo y eso, él también aprovechó para hablar sobre el COVID, la realidad del COVID. Y él mismo, de hecho, pusimos eh, colgamos la foto, tenía su, su mascarilla puesta aún con la lluvia, con, con, con el traje impermeable. y Claro, y, y produciendo claro esa transición. como debe ser. O sea, que eh, en Punta Cana, esa zona, ya está siendo impactado eh, con fuertes vientos sí. y mucha agua. los eh, pronósticos eran que iba a entrar a las 8 de la mañana. Sí, pero comenzó, ya desde Ay, anoche sí. se sentía algunos estragos.